En este momento nos acompaña la señora Xiomara Hernández. Xiomara es la directora regional de Progresando con Solidaridad, a propósito de que el gobierno anunció que iba a cambiar la modalidad navideña de entregar cajas conteniendo comidas y, y bebidas para la Navidad, sino que se va a dar una tarjeta. Con Xiomara vamos a hablar cómo va a ser el proceso, cómo se va a desarrollar eso. Qué cosas hay que hacer para entonces la gente que la gente pueda accesar a las tarjetas eh, de la Navidad, vamos a llamarle así. Buenos días, Yumara. Buenos días. Un gran Luis. placer tenerte acá. Pues de verdad para mí un honor, eh, poder estar en este panel. ¿Eh? El más visto. ¿eh? Sí, Aquí, así es, San eso es Francisco así. Francisco de Macorito del Nordeste y el mundo. Lo primero es felicitarte por la designación que no habíamos <ríe> podido hacerlo de manera eh, personal porque pero con tu eficiencia sabiendo de lo eficiente que eres que vas a salir airosa de esa posición Así Ay, es. pero bueno adelante vamos a ver si Omar qué va a pasar gracias. con esto de la la tarjeta? verdad mira mira yo soy de las que digo que después que la palabra está dicha no puede volver atrás yeah. y de verdad yo me siento muy bien muy feliz primero darle las gracias a ustedes por darme la oportunidad de dar a conocer nuestros proyectos yo como Xiomara Hernández estoy a la disposición de todos los sectores vulnerables de esta sociedad y de verdad aquí para hacer lo que hay que hacer con dignidad, con respeto, equidad, transparencia y al servicio de todos, al servicio de todos. Ustedes me están hablando de lo que es la fase que se va a realizar ahora en cuanto a los bonos. Yo debo decirle que nosotros como plan social estamos exentos. Prácticamente, porque más bien se van a manejar vía gobernación, vía municipalidad, ayuntamientos. No, no. ¿Cómo así? En su ustedes gran no son el plan social. Sí, nosotros somos el plan social. Tenemos una cuota, tenemos una parte. Pero como plan social, si ustedes han podido entender y han visto el discurso del presidente, y, y revisan cuando se habló de esta, de esta fase. Sí. Este, Estabas mucho más bien, más dirigido a lo que son las partes gubernamentales, lo que es la fase de Navidad. Este, pero nosotros estamos ahora enfatizados en lo que son las canastas vía el bono. Este, el pan social tiene una cuota, tiene una, una, una parte muy importante. Es decir, menor. que no vamos a ver el trasiego de cajas, ni no, de fundas, no, ni nada. No, no, no, no. No se va a ver no, eso. No, no, pero la pregunta es: este, a, a sí, ¿quién va eh, a manejar la tarjeta? ¿Sí? ¿Dónde la, la gente va para...? para bueno, solicitar a la, la tarjeta? gobernación, vaya a solicitar la tarjeta. Pero, ¿por qué a la gobernación? Ustedes no son el plan social. Mi Super. amor, pero es la información que tiene Xiomara Hernández. Y es la decisión del Estado. ¿eh? Y es la no, decisión del Estado. Bueno, ¿Por qué tiene la gobernadora que manejar eso? Bueno, bueno para eso. mi amor, la gobernadora tiene una cuota. El senador tiene una cuota. Ya, ¿Eh? La ah, parte ah, congresual ah, bueno. tiene otra. Ah, la ah, parte ah, municipal, ah, somos todo parte ah, social de la ah, sociedad. Que el plan un giro. social no es solamente... De doña Yadira. El plan social es para el país. No podemos sí. manejarlo nosotros solos. Ya. Sí, Omar, una pregunta, porque me llama una abogada, parece que al verte sentarte ahí y ya está en el programa. Eh, dice Fran, si pregúntamele, ¿qué ha pensado si los abogados que también han sido golpeados por la pandemia, que tenemos la justicia cerrada y todas esas cosas, aunque ya la aperturaron eh, aparente? Pero es verdad que no se puede accesar tan fácil. Sí, sí, así es. Eh, que si tienen a, a, a, a sectores profesionales? O, o... Mira, yo lo que dice Xiomar Hernández, estoy haciendo un esquema de trabajo que entra después de enero, de okay. lleno, en definitivo, este, porque todos saben cómo hemos llegado y cómo realmente está el país. Sí. Yo vine a hablar del plan social, Bien. lo que me corresponde, como como parte de, de esa entidad. Y realmente estamos enfocados hoy en lo que es el plan social de alimentos. pero nosotros, Básicamente. Básicamente, porque estamos en, en, en estos momentos en lo que es la Navidad y en lo que es tradición, las cajas navideñas. Este, y yo creo, yo te puedo decir que yo soy Omar Hernández, independientemente, uh -huh. este, el plan social lo he asumido con, con muchas responsabilidades. Y no para cambiar este, lo que ha sido el sistema, pero yo creo que hay muchas cosas que se deben de mejorar. Yo estoy muy de acuerdo con los bonos, porque eso claro. te quita, te quita. Yo, es más, yo te voy a identificar mi forma. Yo, Xiomara, que, mm. que ustedes conocen la gestión sí. que hizo mi marido y que como hemos quedado. Yo creo que yo de parte de Xiomar Hernández, de acuerdo, eliminaría lo que es el plan social. Yo siendo gobierno. Yeah. Yo, Omar Hernández. Eh, Pero, lo, lo porque, porque se presta, se prestan a muchas situaciones que yo creo que, sí, que, que se pueden usar en otras cosas. Entiendo tu, tu plan. En esa parte. Ahora nosotros tenemos un plan social que si ustedes pueden poner las diferentes eh, realidades que nosotros estamos viviendo con lo que es el plan social. Nosotros no tenemos nosotros tenemos plan social de ayudas médicas. Nosotros tenemos aquí que yo puedo entregarle a usted sí. lo que son las diferentes parte de lo que son planes sociales, en los cuales nosotros, nosotros estamos trabajando, eh, nosotros estamos visitando todas las instituciones, eh, sin fines de lucros. Nosotros acabamos de hacer entrega de una televisión plasma a una niña que no tenían con que sus hijos hacer las clases hoy en día, que son vía televisión, vía eh, eh, de Resultado. las diferentes... Exactamente. Y estamos haciendo un trabajo que yo creo con mucho ahínco, y doña Yadira, una mujer que todos conocen su trayectoria política como mujer, como ser humano, estamos haciendo un trabajo digno a que, a que se dé un tiempo y que la gente vea realmente lo que se va a hacer. Xiomara, sí, te Yo voy, te voy a pedir eh, eh, públicamente. Ayer tuvimos aquí eh, una conversación en, sobre todo lo, la escuela de soldos sí, de San Francisco. Ya nosotros. Y son sectores muy. De, eh, que necesita. Sí, muy vulnerable que realmente... Entonces, no le han dado eh, las la herramientas para que... Mira, y mira que se presentó aquí eh, muestras de esfuerzo. Yo puedo decirte, yo puedo decirte okay. que nosotros tenemos en lista. Okay. Este, nosotros hemos visitado la gran mayoría de todos los, los centros aquí de discapacitados, eh, de soldo mudo, nos falta el de los no videntes, eh, y estamos haciendo un trabajo en esos sectores y sobre todo los sectores más vulnerables para, para ver si no vamos a cambiar, pero vamos a colaborar con lo que es la vulnerabilidad y esa gente que realmente necesitan con equidad, transparencia, sin colores, sin banderas, porque eso lo dice el Plan Social, ayuda social, llegar a lo más necesitado. Y estamos en ese camino, estamos en ese camino, ya por ejemplo nosotros este, fuimos a, a, al hogar de ancianos, eh, hicimos el levantamiento de todas sus necesidades y nosotros podemos presentarlo ahí, este, cuando estuvo el presidente una, aquí. Una cosa que sé que lo que se Perdón, y ya al hogar lo... de ancianos nosotros llevamos las necesidades que se exigieron Correcto. en su total cumplimiento. Qué bueno. Mira, una cosa. Entonces, para accesar o tener el bono uh -huh. Navidad, que sé que es una tarjeta Mastercard que va a utilizar en esta ocasión, me imagino que eso va a permitir que se pueda usar en cualquier establecimiento, como, una, como, los como, como, un, como, un, como un consumo. Todos los afiliados. Todos Pero los afiliados. ustedes han hecho el trabajo de afiliación previamente para poder des detallar ¿qué número de personas serán beneficiadas? Mira, porque como que no sentí sí, el tiempo, como, era muy corto. No, amor, estaba es hecho que, es que, es que, ah, que, es que, es que como te dije, no, no, no creo que estuviera hecho. Sí, estaba hecho porque se hizo a través del suben y eso es un levantamiento sí, que, pero, que se había hecho pero, previamente. Pero, pero el también, gobierno lo ha admitido así. Sí, pero la, la, la, las, las, eh, los entes que realmente van a estar este, con las mayor porción en cuanto a la tarjeta se refiere yo puedo decirte que son las instituciones que te he mencionado. Mm. Este, nosotros por información de nuestra superior ya. De nuestra señora, Yo tengo una duda, la reunión ya la cual fuimos llamados los 30 directores nacionales este ha sido lo que se nos ha informado. y Yo no puedo cambiar las medidas a las cuales sí, me mandan las directrices. Nosotros somos receptores y todo depende de la dirección. Eh, yo comprendo perfectamente eh, eh, verdad, que la responsabilidad no recae sobre, sobre usted como, como directora regional. ¿verdad? Coordinadora. Coordinadora. Pero hay, hay algo que me sigue chocando en el gobierno de en este gobierno del cambio y es que, por ejemplo, si una institución está encargada de una función, por ejemplo, es el caso del plan social, llevar las ayudas sociales, eso es una ayuda social, ¿verdad? Eh, ¿Por qué la gobernación tiene que manejar eso? no, es, que no eh, todas, no, ¿por todas, ¿por qué no la, todas rigen por, ¿por el plan el social. Senador, ¿Por qué el senador tiene que manejar cuotas? Si bueno, no está para eso, ¿por bueno, qué la alcaldía que tiene su propio presupuesto tiene que manejar cuotas cuando se supone que la institución tiene que ser autosuficiente para cumplir con esa con esa función? Son medidas que están tomadas de arriba que yo no te puedo cambiar. No, yo Realmente. eso lo entiendo. ¿Vale? Yo quisiera preguntarle al gobierno. ¿verdad? Realmente yo no puedo darte otra respuesta que no sea las que me hayan dado. Sí. ¿Cuál es la, cuál es el te nivel, agradezco la sinceridad. ¿Cuál es, el nivel, cuál es el, el, el nivel de las prioridades que tiene? el. Esto, perdón, perdón, Ajá. yo te puedo hacer un aclarando en cuanto a lo que es este, las diferentes designaciones de cantidades. Oh. ¿De la Bien, qué? ¿Cuál es la...? De las cantidades. ¿Cuál es, de la cantidad. ¿cuál es, cuál es la, sí, el nivel o sea, de prioridad, Xiomara? ¿Cómo se va a manejar la parte de la información que tenemos? ¿Cuáles son los niveles de prioridad que tienen ustedes para, hacer, para que los diversos sectores accesen a los servicios que ofrece eh, Progresando con Solidaridad? O sea, ¿cómo, cómo ustedes eh, eh, eligen o deciden qué sector eh, eh, beneficiar con esos servicios? Mira, este, realmente el sector más vulnerable, es, aquí tenemos sectores muy, muy, muy pírricos, como dicen, que son las prioridades las cuales se están llevando este la identificación, sobre todo con lo que... Eh, coger la cédula y mandar la información vía la cédula de cada persona. Y, y hace, Pero lo hacen, por ejemplo, digamos tomando en consideración los barrios marginados. Claro, y claro es, donde está enfocado, es donde están enfocados los planes sociales de este gobierno. Pero también esos planes llegan a, a algunas instituciones que necesitan el apoyo del gobierno claro. para, del gobierno para realizar actividades parecidas, como por ejemplo algunas... Eso mismo que tú acabas de mencionar, el asilo claro de ancianos. Claro sí, claro. Todas las instituciones sin fines de lucro de, esta, de, de, de este país están sometidas a lo que son las ayudas sociales. Ok, todas, perfecto. ¿eh? sin bueno. distinción, sin una, distinción. Es son, lo que tenemos entendido nosotros. Teníamos, sí. teníamos si para una, una persona que una. no tenga, por ejemplo, que no eh, esté ya preseleccionada. ¿Cómo se puede inscribir? ¿A dónde va, ¿Va? Es ahí, esa era la pregunta. aquí no tienen oficina. Sí, sí, sí, ya sí. nosotros, como te dije, yo no he inaugurado mi oficina, pero, pero estamos, va a tener. estamos muy bien. dando servicio No, no, estamos recibiendo. No, no, nosotros tenemos ya nuestra oficina en lo que es la Plaza Juan Pablo Duarte, en el tercer ah, nivel. Muy bien. Donde ya nosotros estamos recibiendo las diferentes solicitudes ah, de bien. todos los sectores de la sociedad. Atención a la gente. El, el que no ha, no ha sí, sido sí, nosotros puede ir a la... Estamos seleccionando, estamos en a lo que... Eh, claro. eh, eh, sí, No me ¿Vale? mande este ganchito, no, aunque yo todos los cojo. Ir, ¿verdad? No, claro ah, que sí. Pero, pero la gente va a la gobernación. No, no, sí. Claro que ella? sí. Toda la vida. Es que, es, que, es que tú me estás hablando como sorprendido, como que la gobernación están fuera de los gobiernos. No, Explícame. No, no, lo es que lo como de... que las alcaldías es, es, es algo nuevo, lindo, no, como dice. Es que como supone, que tú estás hablando que, se que si vamos a organizar este país tenemos que, que organizar <ríe> ¿Eh? No, si no, vamos, mira. vamos mira, eh, lo... a organizar, vamos a un senador manejando pero, fondos. Bueno, ¿Toda pero, eh? pero todo el tiempo no, pero, lo han pero, hecho. Ah, ah, ¿Cómo fue? ¿verdad? ¿Cómo fue? Todo el, amado. Empócalo. Todo el tiempo lo han hecho. Ah, qué mira bien. ¿Qué pasa? Se llevaron a mi tío, pero como, como no soy yo, que pero, se lleven a. Pero, pero oye, oye, oye. Pero por favor. Si no vamos a organizar, no vamos a organizar. No, yo soy de aquí. Lo que pasa es que estamos hablando de cambios reales y estructurales eso hay que cambiarlo. Pero mi amor, el senador, mi amor lo que han cambiado son la caja por la tarjeta, pero el sistema sigue siendo igual. Ah, bueno. Entonces, no no, no, no no no sigue siendo igual, ¿eh? se están tomando medidas. Para tú mover este un millón de cajas, tendría que mo tenía que mover, como dijo el presidente, cien mil patanas. No, no, no, está bien. Sí, eso sí, es claro, entendible, claro, claro, pero oye, solamente cambió. En vez, una, eh. en vez de una caja, te doy eh. una tarjeta, pero esa tarjeta saluda a través pero, del senador, de la gobernación la el, de los diputados. Entonces, ¿sí? mi amigo aquí, yo no lo voy a llamar por su nombre. me sí, llamo <risa> mi nombre. Mira, no, mira, está cambiando mira, el, mira, sistema, mira. el sistema, como que ya cambió. Como no, no. Este va a ser el gobierno del cambio. No, este perdón. Se está dignificando la entrega, se está dignificando la entrega. Ya no hay un empujón. Manejar... No, ¿verdad que sí? sí. Entonces, no, vamos, mira, no, no, mira pero, yo lo que pero, quiero pero, es... No, no, yo hago un esfuerzo, señores, por educar. Vale. Sí, claro. A mí no me van a venir y que ya, ya, ya es eh, la tarjeta, el bono, por la caja. Pero si sigue, sí, por Omar. ejemplo, un, un, un legislador manejando fondos amor, que no le corresponde... Pero danos, tiempo, estamos los mismos. Pero danos, danos tiempo de que vengan nuevas legislaciones, de, de, que, de que el gobierno... Mira, podemos quiero mandar un saludo afectuoso Adiós. Adiós, y la mala que está viendo... Amiga. En el día de ayer eh, se cumplió, es decir, en honor a su hermano que murió, ay, nuestro sí, amigo Luis. Sí, entre, hizo entrega de más de 300 eh, a 300 niños juguetes. Y ella ha sido también de la que nos acompañó durante toda la pandemia. Ella haciendo live Dios todos madre. los días cantándonos porque lo Dios pasé madre, así. De hecho, a mi hogar fue a darle una serenata a Machacho González. Bueno, dentro de lo que es la Y pandemia. creo que ella debe ser tomada en cuenta Claro, que sí, y, claro que sí claro que sí. Y sería que bueno sí. que tú te lleves La claro orientación sí, porque hay más que suficiente Muestra de, de su trabajo Durante los momentos más duros A mí me consta e Incluso cantando en la capital y aquí en San Francisco sí, A mí me consta no, me, me, me lo está confirmando no, ahora está Nosotros la vamos a contactar okay. a Diomar me está, Ese me... de las nuestras, de las buenas Y se ha dedicado a Diomar. Y, la, y óyeme, la que más actividad tuvo en el país y que, que todo el mundo lo reconoció. Yo debo decir, miren señores, yo debo decir aquí, qué bueno. Vamos a ver si pregunta, contactamos con Yomar. Porque, porque, porque dicen, la dejaron fuera. Yo quiero, yo quiero que la sociedad franco-macorizana entienda que si Omar Hernández quisiera. Este, involucrar a toda la sociedad franco macorizana, lo que es el plan social, sí. Sí. porque yo creo que no es solo el no, gobierno. No, mira, yo no necesito eso. Es, mire, mira, Gracias. yo creo que no es el gobierno. Yo te voy a hablar Diría ahora. Chique, como, pero, yo no, ahora te voy, si, yo gente. te voy a hablar Yo ahora a <risa> Yo te voy a hablar ahora Siomara, yo te voy a hablar ahora, Siomara, la política. Ah, sí, señores, sí. nosotros sí. tenemos que cambiar el sistema. Debe empezar un día. Empezar un día. No conmigo, nosotros conmigo, tiene que empezar no un día. Sí. Nosotros tenemos que, que mejorar. El país. Y si no nos involucramos todos sin colores, nosotros no lo vamos a lograr, ¿eh? Porque por más que quiera el presidente, si la sociedad no se involucra, no vamos a... No tener, tener resultados. Sí. Resultado. Mira, me confirma no ello, me... me confirman que Diomari sí, con, con lo de el, los 100 millones, no, está no, incluida. No, no ella yo voy a contactar vamos me contactarla a Diomari a ella, que aclare eso sí, ella, eh, o no, ella no. y Jacqueline Esteve de aquí me dicen que están que, que fueron incluidas yo yo dudo yo dudo que hayan quedado yo no lo dudo yo no no lo dudo tú no vas a no pero y luego yo dudas, voy a decir por qué todo. pero pero era una gran mayoría eh, de mi gobierno eh, no yo lo el beneficio la duda de Diomari de que diga <ríe> si <ríe> ella <ríe> si no, va a ser los no no no mira Además, ella me está ella está es aclarando y lo vamos a hacer públicamente vamos a llamar al diablo ¿Sí ¿O no? Sí, si este, pues sí, te decía que Dejamos si realmente no nosotros... No, pero fíjate una cosa: si lo hicieron, lo hicieron de último y fuera del grupo de los 60. Pero, pero es que tienen que hacer parte, señores. ¿Verdad no, que no, sí? ¿Tú no, estás no de acuerdo? Tienen, que tienen que ir por parte. Ah, ah, no podemos creer que todo se tiene que hacer. Ahora tú deberías, como es otra institución, dejar esa bola correr. Es que se por que Porque fíjate, los hermanos hierro tenemos que incluir. <ríe> El <ríe> plan <ríe> social <ríe> está <ríe> bien, <ríe> está bien. Pero mira, tú sabes una bueno, cosa, Xiomara, bueno, que me diste lo, esa me gustó vale. la forma y creo y te creo y, y lo has hecho puntual. El hecho de que el plan social se democratice sí. y que no sea de color, no. que es para los más necesitados. Yo. De hecho, de hecho, si existe aquí en el país muestras dolorosas de desigualdades, es precisamente porque no se ha tomado la condición de igualdad de que la gente cuando se vaya a producir sí. para los ciudadanos dominicanos, que sea para todos como debe ser pero lamentablemente la política diseña, se ha diseñado con un fin y los políticos la, eh, lo ya han transformado yo te puedo decir que, que lo que conozco del, de nuestro presidente Abinade, este, las intenciones el deseo, el cambio lo vamos a tener de verdad, señores, lo vamos a tener Ahora, yo siempre he dicho que eso va a depender de dos No solamente del, funcion del presidente Va a depender de dos Del gabinete y del presidente claro. Ahora, yo, Xiomar si Hernández Voy a ser una supervisora De todo lo que pueda pasar En San Francisco de Macorís A nivel de los funcionarios Que estén en cada una de las instituciones Porque yo es mi gobierno El gobierno de todos y realmente nosotros tenemos que ser en estos momentos un ente celoso de cualquier situación negativa que pase en cualquier institución, de denunciarla y Correcto. nosotros involucrarlo públicamente, porque de la única forma que le van a llegar al presidente las informaciones que, que cualquier funcionario esté mal manejando es nosotros denunciándola. Y Eso la puedes denunciar tú, o sea, todo el mundo. Pero tú dices, primero la van a denunciar, así. la vamos a, sí. a denunciar nosotros. Sí. Claro que sí. Oye, yo sí la voy a denunciar. Ahí mandé el perro, Dios mío. Bueno, yo sí. Yo te creo. Y yo lo digo aquí públicamente. Y yo lo digo aquí sí. públicamente. Sí. Sí. que había que eliminar el plan social. Oye, me, claro que sí. Oye, me, si hay Es la primera funcionaria que hace... Si hay que hacerlo, si hay que hacerlo. Para la mejoría del sector más vulnerable y más necesitado. Hay que hacerlo. Ey, bueno, yo te creo. Señores, te creo, señores, yo, señores yo, han escuchado bien. ustedes ay, en la entrevista ay, ay, ay. que nos concediera Xiomara Hernández, directora regional del Progresando con Solidaridad. La sinceridad y la valentía de esta mujer no, es terrible. Es, la social, plan, okay. social, plan social. El plan social. Pero aquí tengo aquí. Lo de Sonagar. Los 5 millones. plan social. Vamos a hablar con Dios Mari en breve. Como. Pregúntale. Sí, sí. Claro. Y yo quiero que quede claro. Sí, es, la mala. Que, que mi, mi oficina está en el tercer nivel de la Plaza Juan Pablo Duarte. Okay. Todavía es no les tenemos, pero sí ya estamos. Está dando servicio. Tenemos de ahí haciendo servicio. Tenemos nuestra secretaria, nuestro asistente y el personal que Realmente va a estar presto para nosotros darle el servicio que requiera quien sea. Estamos visitando los sectores vulnerables, haciendo levantamientos. Ya tenemos aprobaciones de cuántas casitas se van a reparar por la vía del plan social. Como les dije, nosotros no tenemos solamente ayuda de alimentación, ayudas médicas, ayudas económicas. Tenemos medicamentos, medicamentos. Y una serie que ustedes pueden detallarlo por aquí. Sí, bueno. hace una, hace una, el plazo social hace una excelente labor. Así y lo que yo voy a, a, a criticar es el hecho de que el senador y el y la gobernadora. Hola, bueno, acuérdate que, no que, no wow, que. Pero escúchame, ya, ya. Vámonos a la pausa. Okay. Gracias, Humana. Sí, sí, gracia, Muchas gracias no, por estar no, con no, con eso. Eso.